I wanna got you You wanna got me Something about us Secret for everyone <laughs> I told my love I told my love Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, otra vez más a un video de no sé qué Bueno, hoy te vengo a hablar de un dispositivo cuántico del de ámbito de la radiónica eh, con el cual podés erradicar una plaga o varias plagas en un sembradío en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Esta vara cuántica eh, no es muy complicada de fabricar ni tampoco de operar ¿Mm? así que bueno te quiero contar un poquito más o menos dónde nace todo esto la radiónica es una ciencia de 1800. 1900, donde eh, se comenzó a, por así decir, activar la rama de la radiestesia. La rama de la radiestesia es una ciencia que se ocupa de la investigación de la energía cósmica y sus efectos sobre el planeta y la biología. Esta rama de la ciencia eh, se posicionó en el 1800-1900, en una categoría un poco más activa, o sea, se le comenzaron a implementar componentes electrónicos. Es así que comenzó a nacer una nueva rama de la radiestesia con componentes electrónicos de manera, en algunos casos, pasiva, en otros, activa, donde se han hecho múltiples dispositivos, con múltiples aplicaciones. Entre ellas, hoy tenemos a la pipa cósmica, que es esta vara de radiónica, que, bueno, te voy a mostrar. Así que te voy a mostrar más o menos unas fotos, y luego vamos a ir a pizarrón, así te muestro más o menos gráficamente de qué se trata. Esto que estamos viendo aquí, es una vara cuántica. Se usa en los sembradíos, para erradicar plagas. Eh, tiene una visión de conjunto que utiliza un campo transmisor quantum. Bueno, son dispositivos eh, agrícolas que se desarrollan hoy por hoy por una persona llamada Hugh Lovell del Instituto de Agricultura de la Unión de Georgia. Y tiene una descripción técnica que voy a pasar a explicarte lo que estamos viendo a la derecha es la idea básica de la radiodifusión de campo para inducir patrones en un medio terrestre este diseño tiene una placa de cobre en la parte superior y otra en la inferior ¿Mm? hay suficiente diferencia de potencial de arriba a abajo para poder transmitir estos patrones en la tierra y en el aire produce un ligero flujo de corriente al entrar en resonancia y esto es suficiente para crear un efecto de inducción. Las bobinas de inducción, que es la de arriba y la de abajo, son de difusión y bueno y están envueltas de un tubo de PVC, ¿Mm? así que cuando miramos la vara es simplemente un tubo de PVC clavado en el piso. Este tubo en su interior tiene las dos bobinas, una adentro de la tierra y la otra afuera. La de abajo de la tierra, como podemos ver, está en sentido horario, tiene más 84 vueltas, luego le sigue un circuito, tiene una salida de plus con un cristal de por medio y tiene otro circuito con otra salida para un plus con un cristal de por medio y está la bobina de arriba que es en sentido antihorario. Termina con una chapita redonda arriba para agarrar la diferencia de potencial y con una chapita abajo también para agarrar la diferencia de potencial de la tierra. Bueno, la altura de la vara es como podemos ver, son como 2 metros y medio, 2 metros 40, 2 metros y medio. En la parte de arriba lleva la bobina en sentido antihorario para el hemisferio norte, en el hemisferio sur, sería al revés, por el efecto Coriolis. Así que ahí tenemos más o menos la altura. Eh, bueno, una bobina, otra bobina. Acá llevo un circuito. Este circuito que nosotros vemos acá, es... Esta sería la bobina de abajo... Esta. y acá viene el circuito tenemos una bobina de 12 microgenrios en paralelo con una resistencia de 100K estas dos se conectan a través de un diodo de germanio y luego de su terminal saldrá a alimentar una bobina bobinada en un cuarzo y luego saldrá por esta bobina, que vendría a ser esta bobina. Así que acá tenemos el circuito de una bobina más una resistencia, como podíamos ver, más el diodo de germanio, más el diodo de germanio, sale, alimenta el cuarzo, y sale a la bobina, que sale al plugs, para conectar nuestra máquina de radiónica. Así que, bueno, la máquina es muy eficaz. Es el comienzo de esto que es la radiónica activa, ya con circuitos resonantes, con grandes diferencias de potencial, llegamos a muchos kilómetros de distancia. Los dejo con esta imagen. Y bueno, en el encabezado del video... Se pondrán los correspondientes links para poder investigar acerca de, de este arte de la radiónica. Como verán, tenemos un circuito resonante creando una diferencia de potencial con la chapita de arriba y la chapita de abajo. Con esa poca corriente nosotros creamos un vaivén en la inercia que va a estar repitiendo un patrón. Ese patrón va a quedar grabado en el circuito de la bobina de 12 microhenrios, con la resistencia de 100K en paralelo a través de un diodo de germanio. Acuérdense que sea de germanio y no de silicio, ya que el diodo de germanio tiene una menor barrera de potencial. Digamos que empieza a operar en menor voltaje. El silicio como 0,7 milivolts el germanio 0,3 así que con poquita corriente nosotros ya ponemos a resonar el circuito el circuito va a estar resonando, nosotros clavamos la vara y eso empieza a resonar genera diferencia potencial empieza magnético radiante, magnético radiante y los circuitos resonantes internos están en neutro es así como nosotros llegamos con nuestra máquina de radiónica le conectamos los plus y Hacemos la operación, mirando al sur, creamos una resonancia nueva, ese patrón entra a la vara y queda grabado a través del cuarzo. Es así como la vara empieza a transmitir el patrón de la máquina de radiónica, luego nosotros desconectamos y el patrón va a seguir repitiéndose. Bueno, no tengo mucho más que decir de esta vara, que es el principio de una tecnología casi olvidada, del cual nosotros es nuestro deber ahora, como escudriñar aún más este, este camino, que es el camino de nuestra libertad, justamente. Así que bueno, nada, te dejo este video, vamos a seguir cada vez explayándonos más acerca de esto, pero por ahora nos toca investigar, yo vengo y te aviso, de que esto existe, y vos desde ahí, vas a hacer lo que puedas, por investigar un poco más, darte cuenta que es muy fácil lo que estamos hablando, y que más que nada, los componentes electrónicos es hacerlo uno como una manualidad. ¿Mm? Así que bueno, querida amiga, querido amigo, nos vemos hasta el próximo video, chao.